Los verbos reflexivos en español. Muy bien, el tema de los verbos reflexivos en español es de gran importancia ya que tiene un uso bastante frecuente. Podemos iniciar con la pregunta: ¿Qué es un verbo reflexivo? Muy bien, vamos a decir primero que es un verbo que se refiere a una acción de un sujeto sobre sí mismo. Dos, también podríamos decir que son verbos transitivos cuya acción recae sobre el mismo sujeto que realiza dicha acción. 3. Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo que va a concordar con el sujeto en persona y número. Tal vez en clases anteriores has estudiado los pronombres reflexivos. Bueno, estos pronombres los vamos a usar junto con este tipo de verbos. Como ejemplo, tenemos el verbo bañarse. Diría yo me baño, tú te bañas, él, ella, usted se baña. Nosotros, nosotras nos bañamos, vosotros, vosotras os bañáis, ellos, ellas, ustedes se bañan. Cuatro, los verbos reflexivos se pueden conjugar en cualquier tiempo verbal teniendo en cuenta las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, tenemos el verbo bañarse. Ya es, eh, hicimos el tiempo presente. Ahora vamos a hacerlo en el pasado. Yo digo yo me bañé, tú te bañaste, él se bañó, nosotros nos bañamos, vosotros os bañasteis, ellos se bañaron. También en el tiempo imperfecto eh, podemos usarlos usa, eh, empleando solamente el pronombre reflexivo y dejando el pronombre personal tácito. Vamos a decir, me bañaba, te bañabas, se bañaba, nos bañábamos, os bañabais, se bañaban. Para el futuro, me bañaré, te bañarás, se bañará, nos bañaremos, os bañaréis, se bañarán. Y el condicional me bañaría, te bañarías, se bañaría, nos bañaríamos, os bañaríais, se bañarían. Tenemos ahora el verbo acostarse en tiempo presente. Yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta. Nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, ellos se acuestan. En el tiempo pasado, vamos a leerlo solamente con los pronombres reflexivos. Me acosté, te acostaste, se acostó, nos acostamos, os acostasteis, se acostaron. En el tiempo imperfecto del indicativo, vamos a leerlo solo, solamente con los reflexivos. Me acostaba, te acostabas, se acostaba, nos acostábamos, os acostabais, se acostaban. En el futuro diremos, me acostaré, te acostarás, se acostará, nos acostaremos, os acostaréis, se acostarán. Y en el condicional diríamos, me acostaría, te acostarías. Se acostaría, nos acostaríamos, os acostaríais, se acostarían. Muy bien. Y tenemos un verbo eh, terminado en ir, vestirse, también siendo uno, uno de los verbos reflexivos. Presente, yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís, ellos se visten. En el pasado, leyendo solamente con los reflexivos, diríamos, me vestí, te vestiste, se vistió, nos vestimos, os vestisteis, se vistieron. El imperfecto, me vestía, te vestías, se vestía, nos vestíamos, os vestíais, se vestían. Tenemos luego el futuro. Me vestiré, te vestirás, se vestirá, nos vestiremos, os vestiréis, se vestirán. Y tenemos el tiempo condicional del modo indicativo. Me vestiría, te vestiríais, se vestiría, nos vestiríamos, os vestiríais, se vestirían. Quiero recordar que solamente estamos haciendo la conjugación de estos cinco tiempos del modo indicativo. Estos reflexivos, lógicamente, se pueden usar en cualquier tiempo y en cualquier modo de la conjugación en español. Yo pienso que la conjugación de, de verbos en español es una de las características eh, más sobresalientes de esta lengua. Cuando el estudiante aprende a conjugar los verbos o la mayoría de verbos, en español, yo puedo decir que es una persona que ya maneja el idioma de una forma, a un nivel bastante bueno. Despertarse. Yo me despierto, tú te despiertas, él, ella, usted se despierta. Nosotros, nosotras nos despertamos. Vosotros, vosotras, os despertáis. Ellos, ellas, ustedes se despiertan. ¿A qué hora se despiertan ustedes? Levantarse. Yo me levanto. Tú te levantas. Él, ella, usted se levanta. Nosotros, nosotras, nos levantamos. Vosotros, vosotras, os levantáis. Ellos, ellas, ustedes se levantan. Nosotros nos levantamos muy temprano. Cepillarse. Yo me cepillo. Tú te cepillas. Él, ella, usted se cepilla. Nosotros, nosotras, nos cepillamos. Vosotros, vosotras os cepilláis. Ellos, ellas, ustedes se cepillan. Nosotros nos cepillamos tres veces al día. Bañarse. Yo me baño. Tú te bañas. Él, ella, usted se baña. Nosotros, nosotras nos bañamos. Vosotros, vosotras, os bañáis. Ellos, ellas, ustedes se bañan. Sonia se baña dos veces al día. Ducharse. Yo me ducho. Tú te duchas. Él, ella, usted se ducha. Nosotros, nosotras, nos duchamos. Vosotros, vosotras, os ducháis. Ellos, ellas, ustedes se duchan. Nosotros nos duchamos todos los días. Afeitarse. Yo me afeito. Tú te afeitas. Él, ella, usted se afeita. Nosotros, nosotras nos afeitamos. Vosotros, vosotras os afeitáis. Ellos, ellas, ustedes se afeitan. ¿Tú te afeitas todos los días? Ponerse la ropa. Yo me pongo. Tú te pones. Él, ella, usted se pone. Nosotros, nosotras nos ponemos. Vosotros, vosotras os ponéis.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 Ellas se visten con ropa muy costosa. Arreglarse. Yo me arreglo. Tú te arreglas. Él, ella, usted se arregla. Nosotros, nosotras, nos arreglamos. Vosotros, vosotras, os arregláis. Ellos, ellas, ustedes se arreglan. Juan se arregla en cinco minutos. Maquillarse. Yo me maquillo, tú te maquillas, él, ella, usted se maquilla. Nosotros, nosotras nos maquillamos, vosotros, vosotras os maquilláis, ellos, ellas, ustedes se maquillan. Teresa se maquilla muy bien. Mirarse. Yo me miro, tú te miras. Él, ella, usted se mira. Nosotros, nosotras nos miramos. Vosotros, vosotras os miráis. Ellos, ellas, ustedes se miran. La chica se mira en el espejo todo el tiempo. Peinarse. Yo me peino. Tú te peinas. Él, ella, usted se peina. Nosotros, nosotras, nos peinamos. Vosotros, vosotras, os peináis. Ellos, ellas, ustedes se peinan. Mi prima se peina muy bien. Lavarse, yo me lavo. Tú te lavas. Él, ella, usted se lava. Nosotros, nosotras, nos lavamos. Vosotros, vosotras os laváis. Ellos, ellas, ustedes se lavan. Mis hermanas se lavan las manos antes de comer. Secarse, yo me seco. Tú te secas. Él, ella, usted se seca. Nosotros, nosotras nos secamos. Vosotros, vosotras os secáis. Ellos, ellas, ustedes se secan. Yo me seco mis manos con una toalla limpia. Quitarse. ¿Cómo quitarse la ropa? Yo me quito. Tú te quitas. Él, ella, usted se quita. Nosotros, nosotras nos quitamos. Vosotros, vosotras os quitáis. Ellos, ellas, ustedes se quitan. Yo siempre me quito y lavo mi uniforme de béisbol. Dormirse. Yo me duermo. Tú te duermes. Él, ella, usted se duerme. Nosotros, nosotras nos dormimos. Vosotros, vosotras os dormís. Ellos, ellas, ustedes se duermen. Los niños se duermen fácilmente. Acostarse. Yo me acuesto. Tú te acuestas. Él, ella, usted se acuesta. Nosotros, nosotras nos acostamos. Vosotros, vosotras os acostáis.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 Ellos, ellas, ustedes se sientan. El perro se siente en el suelo a esperar su comida. Estirarse. Yo me estiro. Tú te estiras. Él, ella, usted se estira. Nosotros, nosotras nos estiramos. Vosotros, vosotras os estiráis. Ellos, ellas, ustedes se estiran. Nosotros nos estiramos antes de hacer ejercicio. Lastimarse. Yo me lastimo. Tú te lastimas. Él, ella, usted se lastima. Nosotros, nosotras nos lastimamos. Vosotros, vosotras os lastimáis. Ellos, ellas, ustedes se lastiman. Yo me lastimo mi espalda cuando me siento por mucho tiempo. Llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Yo me llamo Juan y él se llama Luis. Enfermarse. Yo me enfermo. Tú te enfermas. Él, ella, usted se enferma. Nosotros, nosotras nos enfermamos. Vosotros, vosotras os enfermáis. Ellos, ellas, ustedes se enferman. Los niños se enferman fácilmente en la escuela. Mojarse. Yo me mojo. Tú te mojas. Él, ella, usted se moja. Nosotros, nosotras nos mojamos. Vosotros, vosotras os mojáis. Ellos, ellas, ustedes se mojan. Cuando llueve, yo no me mojo porque siempre llevo mi paraguas. Cansarse. Yo me canso. Tú te cansas. Él, ella, usted se cansa. Nosotros, nosotras nos cansamos. Vosotros, vosotras os cansáis. Ellos, ellas, ustedes se cansan. Mi tío se cansa mucho cuando va al gimnasio. Rascarse. Yo me rasco, tú te rascas. Él, ella, usted se rasca. Nosotros, nosotras nos rascamos. Vosotros, vosotras os rascáis. Ellos, ellas, ustedes se rascan.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 Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba, gmail .com. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase de los verbos reflexivos en español. Video número 1. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos.